¿Qué onda gente? Bienvenidos al último capítulo de la serie. Primero que nada quiero agradecerles por estar viendo la serie. No sé lo que me costó. De por sí ya es difícil subir una semana entera de video. Imagínense dos. No sé de dónde saqué tantas ideas, pero bueno, lo pude hacer. Y quiero darle crédito a, a mi mamá porque el primer día de cuarentena ya salían los memes. Y ella me envió memes que estaban haciendo en el día 2 o el día 3. Y digo, mamá, me diste una gran idea. Sí, ella es la creadora de esta serie, yo nada más lo impulsé a otro nivel. Y bueno, ese es el origen de esta serie y me me alegra que haya sido muy improvisado el inicio de la serie, porque el mismo día que me envió esos memes, listo, me puse a grabar y digo, no, no es momento para decir, no, tengo paja de hacer una serie. Antes que ya me bajoné, ya empecé a grabar y acá me tienen. En el final de la serie. Ahora voy a responder a la pregunta que tanto quieren saber. Que sí, ya sé, se extendió la cuarentena hasta el 13. Y todos estaban diciendo. Dow, segunda temporada de cuarentena. Sí, déjame romper la burbuja. Porque les voy a decir que no. No voy a hacer una segunda temporada. Me estoy muriendo. Con mucha suerte pude hacer el anterior video. Que lo hice todo a última hora. Le dije a algunos youtubers que me ayuden a última hora. Y gracias por eso se recoparon mal. Así que le mando un heart. A todos, y para dejar en claro que no voy a hacer una segunda temporada en el primer día de cuarentena, el primer video que subí, dije que iba a subir hasta el 31 Soy un hombre de palabras, así que no me rompan las pelotas. Que no se pueden quejar que haga más videos porque ya tienen como 22 minutos para ver. Bueno, ya no tengo más nada que decir. Finalizo esta serie hasta oh, último aviso. Y gracias a los que me ayudaron a hacer este video. Y bueno, arroz. Y les dejo con el ending que es más. Ah, vean el final, por favor.